Vamos en este momento, mis amigos, a recibir a la doctora Andrea Manjarres. Con ella vamos a conversar hoy sobre liderazgo. Buenos días, doctora. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Tengo estar acá en siempre. Sí, buenos días. Parece que enderezaste el, el, el librero. Lo sí. <risa> <Me> enderezó. Pero, <risa> cambió de escenario. regla. Me hice en otro lado. ¿no? <risa> okay, okay. Adelante. El tema del liderazgo eh, es un tema que, por lo general, llama mucho la atención y que hace muchas pre preguntas frecuentemente en diferentes contextos. Por tanto, vamos a volver a retomar algunos aspectos muy importantes del liderazgo. Comencemos por la por la definición de liderazgo es esta habilidad que tenemos las personas de influir, ojo, la palabra clave de liderazgo es influir en otras personas o grupos. ¿Para qué? Para de manera positiva, de tal manera que puedan alcanzar los metas o los logros, los objetivos que se hayan trazado. Entonces, un líder básicamente es una persona con capacidad de influenciar a otros, ¿verdad?, Ahora, hay varios tipos o estilos de liderazgo eh, con los que han hablado varios autores. Eh, Maswell, por ejemplo, eh, hace alusión a esa discusión que tenemos entre si el líder se hace o nace. Bueno, frente a esa pregunta, eh, hay ciertas características natas del ser humano, y natas, ¿sí? que nacimos con ellas, eh, que se llama carácter. ¿Cierto? La parte biológica de la personalidad, esas tendencias dadas de manera genética, se llaman características. Entonces hay ciertas características que nos ayudan a desarrollar el liderazgo, como por ejemplo la autoridad. ¿Cierto? La autoridad, la iniciativa, eh, la extroversión son características que facilitan. Ahora, si hay una persona que tiene esas características que son innatas y las potencia, las desarrolla, ojo, porque el líder necesita crecimiento, el líder necesita entrenamiento, necesita aprender tanto competencias duras como competencias blandas, recordemos que competencias blandas estamos hablando aquellas cosas como comunicación efectiva, inteligencia emocional, eh, empatía, ¿sí? Todo lo que se trata de valores, y actitudes, consejo, consejo, actitudes frente a la vida, como yo soy, ¿sí? Ahora, tenemos la otra parte, que es eh, el aspecto de las competencias duras, que ahí ya son los conocimientos específicos. Ah, que yo quiero ser una líder en el área de la política, pues entonces tengo que aprender de leyes, tengo que saber en general de ciencias políticas, ¿verdad?, cómo funcionan ciertos sistemas. Eh, ah, que quiero ser una líder... En el ámbito artístico, pues lo mismo, formarme en la parte del área de la música, bueno, en la parte que yo haya decidido eh, tener ese liderazgo. Perfecto. Entonces, es muy importante esto. Hay personas que se les facilita de por sí, por sus características innatas, pero también es posible que otras personas que no hayan nacido, por ejemplo, con esa tendencia al don mando y a ser extrovertidas, a ser muy sociables, que pueden desarrollarlo. Entonces, el punto es que tú puedes decidir en qué momento de tu vida empezar ese proceso de transformación, salir de esa zona de confort y realmente formarte. Pero hay algo, y acá mis queridos compañeros, quiero hacerles énfasis en, en algo, que creo que es el mayor mal, bueno, tenemos dos dificultades grandes desde mi perspectiva, de nuestros líderes en nuestro hermoso país, en nuestra hermosa Quisqueya. ¿Cuál es? Una, la falta de humildad. Sí. Un buen líder conoce sus debilidades. Un buen líder sabe que puede lograr transformaciones de la realidad, que puede alcanzar objetivos y metas. ¿Por qué? Porque tiene un equipo, porque somos un nosotros. Una sola camioneta no hace grande. Y un buen líder sabe eso. Y hasta muchas veces se nos olvida. También asociamos el liderazgo y la calidad al tiempo que llevo. Ah, yo llevo 10 años, 15 años, 20, 30 años en esta organización o en esta área, en este oficio. No, no es solamente el tiempo que has aportado, de qué manera has incluido en otras personas. Y esa humildad también debe estar en estar consciente de que todo el tiempo hay cambios por tanto necesitamos todo el tiempo el estar formándonos el estar capacitándonos entonces, ojo líderes cuidado el ego, ese ego tan grande hace que pierda brillo las cosas que hacemos la necesidad de que todo diga lo hizo remaja, esto lo hizo Andrea no nuestro equipo un líder no habla de yo, habla de nosotros. Cuidado con ese ego, cuidado, que nos está haciendo daño, nos está haciendo daño como país en los diferentes escenarios. Otro elemento que nos está haciendo mucho daño es, y según Nelson Mandela, este querido líder que fue definitivamente un ejemplo en Sudáfrica, el primer presidente afro-sudafricano, él decía, un verdadero un verdadero líder, sabe cuándo dejar de serlo. O sea, un líder forma a otros líderes. Un líder sabe, y ahí es donde tú ves la fortaleza y la grandeza de un líder, cuántos líderes ayudó a formar, cuántos líderes de emergentes fortaleció, a cuántas personas de su equipo le permitió tomar decisiones, porque esas son las personas eh, especialistas en X área y los dejó tomar a frente a lo que es un liderazgo también situacional, que, dependiendo de la situación, adopta un estilo y también puede cambiar de líder, porque es la persona especialista de eso, de eso que sabemos en este momento. Entonces un verdadero líder no se termina en el poder. Un buen líder, un líder visionario, inspirador, que transforma realidades, como lo hizo Mandela. Eh, como lo hizo Gandhi, como lo hizo el Che, como lo hizo nuestro Juan Pablo Duarte, como lo hizo Simón Bolívar, sabe que necesita de otros y le da espacio a otros. Entonces, ojo, esta, esta parte también es muy importante, ¿no? Estar abiertos al cambio. Estar abiertos al cambio sabiendo que no nos podemos eternizar en el poder y estar abiertos al cambio en términos de que si hay algo fijo en este momento del desarrollo humano es el cambio. Hoy nos acostumbramos a una cosa y ya mañana se transformó. Entonces, un buen líder hoy en día, si tiene que tener una característica fundamental, además de esa parte humanista, desde luego, ¿cierto? primero un pueblo, decía Mandela, es la parte de estar abierto al cambio, el saber ver cuál es el futuro, hacia allá van los horizontes, estar un paso adelante para poderse adaptar y para poder llevar a su equipo a que se adapte con él. Así que el liderazgo hoy en día es cada vez más exigente. Pero tenemos que tener muy claro que yo ayude a brillar a otros, que eso es un líder. Ayudar a que otros crezcan, a que otros se fortalezcan, a que otros desarrollen su liderazgo. No me va a quitar brillo, al contrario, me da más brillo. Muestra esa capacidad que tengo de servicio y de formar a otros, que además no somos eternos. Y entender que cada uno de nosotros tiene un, un espacio, así como las estrellas, todos tienen espacio en el cielo. Cada uno de nosotros tenemos el espacio en cada una de las organizaciones en la, en la sociedad. Así que los animo a desarrollar ese liderazgo, y un liderazgo basado en la solidaridad en reconocer el valor del otro, en no tener envidia, en no querer opacar a otros, eso no te hace un líder, eso te hace un jefe. ¿Quieres ser un jefe o quieres ser un líder que transforme realidades y que deje grandes huellas por un legado de amor, de posicionamiento y de una visión clara de lo que querías hacer y de las vidas que has transformado? Entonces sé, chicos, ¿qué preguntas tengan? Sí, doctora, bueno, mire, sí, sí, nos atrapó en medio de una conversación marginal. Sí. Mira. Pero no, no, marginalmente no yo quiero preguntarle, ¿el liderazgo se hace o con eso se nace? Ay, hey, cuidado. Muy buena pregunta. Cuidado. Mira, quitaste la... Ah. <risa> no, ¿Qué no pasa? escuchar. Ahora Sí. Ella no escuchó. No. La de okay. Les repito, doctora, les decía que si el liderazgo se hace o se nace siendo líder. No, yo lo decía eh, una de las partes es sí. que algunas características sí. natas nos ayudan, ¿sí? Es como la música, ¿cierto? Hay personas que de manera nata salen nacen con ese oído, con esa habilidad, pero también la podemos desarrollar. Digamos que el camino es un poco más fácil para aquellos que ya de por sí nacen con cierta tendencia a tener autoridad, a ser sociable, a ser extrovertidos. Pero el líder eh, definitivamente tiene su formación. Tiene ¿Eh? que tener formación. El ¿Eh? camino es un poco más ¿Eh? breve para aquellos que de por sí nacieron con ciertas características. Pero hay alguna cosa, doctora, sí. que uno debe traer de la cuna, porque mire, yo conozco algunos sangruces. <risa> que por mucho que se esfuerce, no van a poder llegar a ser líderes. Pero yo no creo que el problema sea del innato, porque de hecho el ser humano muy pocas cosas trae, eh, digamos de manera genética, por decirlo de alguna forma, sino eh, de lo que se desarrolla. Entonces, ¿qué tiene que ver ahí, amado? Cosas como las pautas de crianza cosas como la autoestima, cosas como fue la comunicación en su casa. ¿sí? Entonces hay muchas cosas que tiene que ver desde la casa. Y muchas veces tenemos de familias que desafortunadamente son muy disfuncionales, conflictivas. Pues tenemos ese tipo de tendencia en la comunicación. Entonces en este caso no solamente necesitaríamos una formación en términos de ser un diplomado, un liderazgo, un coach, no, sino... También eh, el trabajar en términos de, de una psicoterapia, eh, de un mentoring, en el cual eh, también ayudarme a identificar aquellos factores personales que están obstaculizando mi desarrollo como líder. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Un verdadero líder es muy autocrítico. Doctora. Un autocrítico debe de, de, de revisarse y mirar su vida. Y yo insisto, toda persona sana, ha hecho psicoterapia. Aunque sea una vez en la Doctora, ¿cuál entonces, en resumidas cuentas, son las características eh, que, con las que cuenta un líder? Bueno, anota anota ahí, Joanne, a ver si... A ver la anota. Vamos a ver. Desde mi perspectiva, uno a uno. Uno a uno. ¿Cómo? Aceptación de cambio. Aceptación de cambio. Eres abierto al cambio. Porque esa es la característica de hoy en día. Todo pasa rápido, rápido. Entonces, aceptación a cambio. Muy bien. Dos. Sí. Tiene que ser una persona con capacidad de autocrítica. Autocrítica. ser criticarse. Tres. Una persona con humildad. Humildad. Ser un buen líder. Humildad. Reconocer sus fallas. Pedir ayuda. Cuatro. Una buena comunicación, una comunicación asertiva y efectiva. Muy bien. Una persona con habilidades sociales, ¿sí? Bueno, podríamos llamarlo en general inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional incluye lo que es inteligencia intrapersonal, es decir, el conocimiento de mí mismo y el manejo de mis emociones. Inteligencia interpersonal que es la habilidad para relacionarme con otros y también ayudarles a gestionar sus emociones. Entonces, inteligencia emocional podría ser eh, esa, esa característica allí. Desde luego también una persona que tenga competencias para resolución de conflictos, porque el líder debe estar centrado en soluciones, no en problemas. Yo tengo que tener esa habilidad, eh, ¿verdad?, de, de ser eh, persuasivo, eh, de poder mediar en los conflictos y desde luego un líder debe ser persistente porque problemas siempre se presentarán entonces tengo que ser persistente alguien motivado a metas y que persista hasta lograrlo, yo creo que con esas características eh, básicas que no son nada fáciles ¿eh? de poder eh, desarrollar pues seríamos excelentes eh, líderes ¿no? ah bueno, sumándole Acá hay una que, que es muy importante y tiene que ver con los estilos de liderazgo y es la habilidad para poder delegar las personas que no delegan funciones pues no van a permitir que otros se desarrollen y también van a estar súper cargadas y no van a lograr grandes cosas pues porque una sola persona no puede alcanzar los objetivos necesarios. Objetivo, objetivo, delegar funciones. De muy y, bien, y, bueno, ahí está. Y esas, esas, esas chicas que son supuestamente influencers, que solamente tienen belleza, son realmente líderes. Pueden ser líderes en esa área, porque por ejemplo, ¿qué? hay influencers con relación a lo que tiene que ver con la apariencia física, el maquillaje, tendencias de moda, son líderes en esas áreas. Es que ese es el punto con el, con, el, con el liderazgo, o sea, uno no puede ser líder en general. Hay alguna área diferente, si pensamos en todos los líderes, es un líder político, un líder cultural, artístico, un líder social, y hay líderes también en el, en el ámbito de la, ¿verdad? de la proyección de la imagen personal. No solamente tienen belleza, tienen técnicas para mantenerla amada, ¿eh? porque saben cómo resaltar sus atributos, cómo maquillarse, cómo poner la cámara, pero también tienen eh, ciertas competencias importantes. Ok, magnífico no Francis ¿Tiene alguna pregunta no? para la doctora? Usted me quitó la primera porque, ah. eh, <ríe> Aunque mira, <ríe> no sé cómo lo percibe la doctora Respecto a quienes Percibimos como líderes A políticos Y la vida política Ciertamente tiene Se, con, se, per, se perciben ellos como una especie de De estilo único Cuando ejercen el liderazgo político ¿Qué usted tiene que decirnos sobre ese aspecto? ¿Cómo lo percibe usted desde su óptimo? Probablemente estar en el área de la política implica un liderazgo, ¿no? Un liderazgo a nivel, el, pues, político. Y lo importante en estas áreas es saber también que un líder tiene que dar ejemplos, ¿no? Un ejemplo también de tipo moral. ¿no? Entonces, ¿no? Sí. Y lo que yo he de Mandela. Yo creo que es el, uno de los mayores problemas que tienen nuestros políticos latinoamericanos, no solamente, eh, bueno, yo diría que la política en general, ¿no? Como dice Rousseau, a veces el poder corrompe. La cuestión, Camperón, eh, la, la cuestión de, de que se quieren eternizar en el poder. Un líder sabe que tiene que ser fundado y eso es parte del liderazgo y dejar que otros también asuman y en su liderazgo fortalecer el liderazgo de otros. Y ya preparando Claro, okay. oh, no, si o sea, el líder no o sea, forma o sea, líderes, ¿qué líderes? Sí. Está al lado. Al lado. Estoy de acuerdo. Sí. Claro. Muchas gracias. Ahí está. Bien, ¿Oyeron? gracias. Eh, muchas gracias a la doctora Andrea Manjarres por este tema de mucha importancia, Oíste, que Daniel está Lomerina. muy de moda en este momento, el liderazgo.